Familia Niner, ¿cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Canal 49. ¡Qué bueno que andan por acá. Esta semana solamente paso a decirles que Jimmy Garoppolo es el peor corebacker de todos los tiempos. Que haya pisado un terreno de juego de fútbol americano. Y se tiene que ir porque este, así los 49 jamás van a ser campeones. Y eh, el equipo apesta con Jimmy Garoppolo. Este, cuídense mucho. Go Niners. No, ya en serio, vamos a, vamos a platicar chido. Esta semana, miren, eh, lo primero que les tengo que decir es este... Ojalá la hayan pasado muy bien con todos sus seres queridos en estas fiestas eh, navideñas, en reunión, en, en, en, en... ¿Cómo decirlo? Pues en armonía, ¿no? En, en, ya en otro mood, ¿no? La previa a la Navidad se nos apestó, estuvo muy triste, estuvo muy... Eh, eh, Frustrante el juego, pero de verdad de corazón les deseo que lo hayan pasado muy bonito con todos sus seres queridos, ¿no? Eh, ya hicimos el sorteo de los, de los ganadores, no les he podido contestar, he andado movido. La verdad es que eh, después de, de la Navidad eh, vienen días como de descansito, como de, de asueto, como de relax. Y he estado muy a gusto con mi familia, con mi novia, con mis seres queridos. Pero ya me voy a poner las pilas porque ya empezamos a, a, a trabajar aquí en Canal 49. A partir de hoy, este... Pero bueno, los saludo nuevamente aquí en YouTube, en, en, en iBox y en Spotify. A los que me están escuchando, este, como siempre, un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. En las redes sociales, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí estoy como Canal 49 Oficial y en Twitch como Canal 49. Este, pero pues bueno, vamos a tratar de retomar donde nos quedamos. Porque eh, ya pasaron bastantes días, entonces vamos a actualizarnos con lo que sucedió. Y a sumarle lo que sucedió en la semana de la NFL, un poquito, ¿no? Miren, eh, vamos a hablar ya en serio de, de, de, del tema de los 49, de lo que está pasando. Y, y, y, pues, qué triste. La verdad es que, miren, ha sido una temporada de sube y bajas en, en emociones, en cuestión de, de expectativas con el equipo, ¿no? Cuando se empezó la temporada esperaba yo una gran, una gran temporada, una temporada ganadora, dominante... Eh, por el, por el, el trabucazo que se había armado, ¿no? Con piezas que ya todos conocemos. Brad Williams, eh, Kyle Juszczyk, George Kittle, digo Samuel, Brandon Ayuk, um, Alex Mack, que llegó de agencia libre. El regreso de Nick Bosa. Eh, el, el esperado despunte de, de, de Eric Armstead. Eh, Jabón Kinlow, que, que se esperaba que fuera un, un jugador de impacto esta, esta temporada. Eh, Jason Red que iniciaba en una esquina. Esperaba que Manuel Mosley pudiera hacer más cosas. Tras Yakuisky Tart. Jimmy Ward, que ya estaba jugando mucho mejor. Eh, Fred Warner, que venía una temporada de All Pro De Greenlow, que se esperaba que fuera un All Pro este año. La llegada de Talano Fanga, que a todos nos emocionaba. Y, mucha, y muchas cosas que nos hacían pensar que venía una gran temporada. Se empieza aflojona la temporada, ¿no? Se empieza como con.. Ganando, pero no como convenciendo mucho aquella eh, victoria contra Detroit, que casi nos daban la vuelta al final. Eh, bueno, no, no vamos a, a repasarla toda, pero vinieron bajones, ¿no? Nos gana de repente, eh, se le gana a Filadelfia, también apretadamente, nos gana Arizona el primer juego, Seattle nos gana, luego. Eh, Creo que la hecatombe viene cuando nos ganan esos cardenales con suplentes. Cuando se pensaba que podía hacer algo más San Francisco. Y parecía que la temporada estaba perdida. Será de ganar Chicago, pero pues no nos emocionaba tanto. De repente se le gana a los Rams. Y ese juego como que nos hace empezar a soñar. Y viene una rachita. Y luego viene eh, otra derrota contra Sal, que es dolorosísima por el rival. Y luego otra vez se vuelve a rachar San Francisco, ganando algunos juegos valiosos. Y justo cuando pensábamos que, que San Francisco podía eh, dar ese golpe en la mesa y, y, y apuntalarse como el caballo negro de la conferencia nacional, se una derrota contra los titanes, que la verdad que creo que nos, nos, nos, nos calentó la cabeza a todos, nos hizo enojar demasiado. No, empezando por un servidor, la verdad es que sí me molesté, porque era un juego que se tenía que haber ganado, que se estaba ganando y que se pudo haber ganado eh, mucho antes de, de, de, del tercer cuarto, ¿no? Eh, miren, el tema controversial de toda esta temporada, y creo que desde 2017 se llama Jimmy Garopolo, ¿no? Un, un hombre que desata pasiones en todas las redes sociales, sobre todo pues, de los 49 de San Francisco, y que de repente pues por ahí se cuelgan, que si sí, Enrique Garay, que si... Sí, eh, comentaristas de ESPN, que si todos se cuelgan, ¿no? Y todos quieren hacer siempre leña del, al del árbol caído. Miren, lo de Jimmy Garoppolo ya lo hemos hablado muchas veces, es un coreback de mediana tabla y de repente de mediana tabla para arriba y de, media y de repente de mediana tabla para abajo, pero muy para abajo, ¿no? Un coreback que ya con 7, con, 8 con años de experiencia en la NFL, que comete los errores que cometió en el juego contra Titanes. La verdad es que es muy lamentable. Más allá de lo imperdonable. Y más allá de lo mediocre. O todos los apodos que se le puedan poner. O todos los memes que se le puedan hacer a Jimmy Garoppolo. Es, es, es muy triste ver como un jugador. Como él jamás ha podido desarrollarse al 100%. Y cuando parece que empieza a hacer bien las cosas. Sale con este tipo de situaciones. Mira, yo creo... Yo, Pablo, aquí de Canal 49... Yo creo que el juego contra Titanes no lo perdemos por culpa de Garópolo... Pero aguanten, aguanten, antes de que... Antes de que se suelten como perros rabiosos en los teclados... O en sus ordenadores, o en sus móviles... ¿Cómo crees que no? Bueno, aguanten... Yo creo que San Francisco... Y, y aguanten, síganme en el viaje... Los 49 no pierden por culpa de Jimmy Garópolo... Se pierden, obviamente... Garópolo tiene un alto porcentaje de por qué sucede lo que sucede. Pero se pierde porque San Francisco sale una segunda mitad sin idea. no. Se me hizo increíble. Y no es justificación de Garópolo para nada. Un coreback de NFL tiene que estar preparado para todo. Pero o sea, se me hace increíble que después de un medio tiempo que dura unos 12 minutos, descanso, una primera serie ofensiva de los titanes, que dura alrededor de 7 8 minutos, ¿no? Estamos hablando de casi 20, 20 minutos de, de, de, de, de estar fuera de acción Garópolo. La primera jugada que se le ocurre a Shanahan innecesariamente es un pase Obviamente Garópolo no tenía por qué haber tirado un pase tan horrible Pero a quién se le ocurre, no sabiendo que polo no estaba en un día fino Empezar tu primera jugada de la segunda mitad con un pase ¿no? Y pues ahí están las consecuencias me parece un planteamiento muy pobre de, de Kyle Shanahan en la segunda mitad. Otro hombre que ha estado con unos sub y bajas horribles este año. Este... Si bien los titanes eran una defensa muy buena contra la corrida, se les estaba corriendo. No, yo no sé por qué Shanahan eh, renuncia al ataque terrestre nuevamente. Tristísimo ver una primera mitad con tantas variantes, utilizando a Junšek, utilizando a Ayuk, utilizando a Jennings, utilizando a Kittle utilizando a Wilson, eh, jugadas de bootleg, play actions, cosas creativas. Ver una segunda mitad tan pobre con, con jugadas tan eh, obvias ¿no? y, y, y tan pobre el desempeño ofensivo de los 49 que yo no, de verdad no entendí qué pasó. De repente eh, una defensa que se había visto bien en la primera mitad, la segunda mitad es exhibida total y completamente. A.J. Brown. Se va con 150 y tantas yardas. Y yo no sé a quién se le ocurre. De veras. Con todo el, el, el, el buen trabajo que ha hecho de Michael Ryans este año. Yo de verdad no sé a quién se le ocurre en una tercera y 23. Más allá del error de, de Evocamp y de, y, de, y de Bosa que... <ríe> ya ni porque ya se las había cantado Kirk Cousins, ¿no? Que diga este Kirk Cousins. este Ryan Tannehill. Eh, del cambio de voz. Vuelven a caer. Jugada gratis. Bueno, que era lo peor que podía pasar Pues les regalaba 5 yardas Pero eran 23, les iban a faltar todavía 18 yardas este, Saltan y, y yo no sé a quién se le ocurre En una jugada así Poner uno en coberturas personales Aunque le dieran 10 yardas de eh, eh, Ambry Thomas Contra AJ Brown O fue Julio Jones No sé quién fue, pero se le ocurre. De verdad, miren, yo he visto equipos que tercera y tantas y ponen a todo su backfield casi pegado en, en la línea del primero y 10 para evitar el primero y 10. Pues bueno. Castigos de Trent Williams, castigos de George Kittle, eh, George Kittle desaparecido, creo que se llevó 21 yardas, un hombre que te había estado de, dando de a 150, 130 yardas en, en, en, en los juegos anteriores, de repente borrado de, de, de, de, de la... No quiero demeritar al rival, ¿no? los titanes también jugaron, quiero pensar que le hicieron dobles equipos y lo anulificaron, pero no supo explotar más armas. el único que sigue siendo una bestia es Divo Samuel, la verdad que gracias a Divo Samuel empatamos ahí al final el partido, pero no alcanza porque la defensa se dobla, increíble ver, tercera y diez. Tercera y 15, tercera y 14, tercera y 23, tercera y lo que quieran. Y en todas los titanes convirtieron en la segunda mitad. Y si no en todas, en el 90 y tantos por ciento, convirtieron las terceras oportunidades. Era increíble cómo San Francisco, Le tenía primera, hasta los echaba atrás en segunda o así. Y en tercera siempre era primero y diez. Pierde el equipo, pierde todo el equipo, pierde Shanahan. Pierde Garópolo, pierde Bosa Bosa no apareció lo, lo, lo dominaron, lo contuvieron y nadie más alzó la mano Si sí hubo capturas por ahí ¿no? De Evo Camp de Kentavious de, de, de, de Street, de Givens Pero en general y la, y la frontal en general pues más o menos juega bien Fred Warner da un partido para el olvido no Nuestro linebacker de la defensa Está jugando a un nivel Por debajo de lo que Ya nos había mostrado y lo que se esperaba No hace salsa Gil También fue conmigo horriblemente con sus formaciones de doble ala cerrada los titanes nos acabaron. No pudieron meterle tanta presión a Tannehill. Y de repente los backers botados no sé hasta dónde. Y las zonas medias vacías. Les ganaban la espalda. Eh, bueno, una cosa lamentable. Ahora ahí les va. ¿Por qué creo que no se pierde por Jimmy Garofalo? se pierde, Porque se pierde por todas estas situaciones, por todas estas cuestiones. Un último drive de los titanes que la defensa no puede parar. Y un montón de circunstancias porque es un deporte de equipo. Se pierde porque el equipo no supo caminar en la segunda mitad, pero no se gana y es una cosa total y completamente diferente. Se pierde porque todo el equipo no funciona, pero no se gana por culpa de Jimmy Garoppolo y es completamente diferente. Jimmy Garoppolo tuvo la oportunidad de demostrar que vale todo el dinero que se le ha pagado al señor y no lo hizo. No, eh, no puede ser que una segunda y gol. Tires un pase tan, tan, tan tonto, tan infantil. Y se lo pongas casi en las manos al esquinero de los titanes. Que básicamente no hizo nada más que estirar las manos. Y dejó ir, si no siete, al menos tres puntos. Todo esto ya se ha hablado de más, ¿no? Solamente es de recordarlo. Y ese pase... Kyle solito, solito, Kyle eh, un coreback de preparatoria, inclusive de aquí, de la UNEFA, le hubiera puesto ese pase en los números, ¿no? Y al señor Jimmy Garoppolo se le ocurre volarla. <risa> o sea, una cosa ridícula y de pasta que, que me daban ganas de no sé qué hacer, de verdad. O sea, el partido no se gana por culpa de Jimmy Garoppolo. Se pierde por culpa de todo el equipo, pero no se gana por culpa de él, si Garoppolo hubiera hecho las cosas mejor en la primera mitad, el partido se gana con todos los errores que hubo en la segunda mitad, una ventaja de 17 a 0 o 21 a 0, iba a ser muy difícil que la remontaran los titanes, gracias a Garopolo no ganamos este partido, y nos deja clarísimo ¿no? que, que pues de ahí no va a pasar Jimmy Garopolo, es su techo, llegó hasta donde podía llegar, y, y ya no va a dar más, o sea, el señor Jimmy Garoppolo tiene sus días contados en la bahía, eh, y me da tristeza, y no me da tristeza por Jimmy Garoppolo, créanme, como se los he dicho muchas veces, yo no es que defienda a Jimmy Garoppolo, yo quisiera tener un coreback que nos, que nos llevara lejos, que nos ayudara a llegar lejos, ¿no? si bien Garoppolo cuando no es interceptado y no comete las burradas que comete, ganamos, cuando las comete, pues es, es inevitable que pierdamos partidos, y con un coreback así, pues no, no sabemos realmente a qué podemos aspirar. Si vamos a ver al Jimmy Garoppolo de los Rams, al de los a, contra los Santos del 2019, si vamos a ver a un Jimmy Garoppolo del último drive contra Cincinnati, o vamos a ver al Jimmy Garoppolo de Titanes, o al Jimmy Garoppolo de, de, de Miami del año pasado. ¿A, qué, a cuál Garoppolo vamos a ver? Y eso no nos garantiza absolutamente nada, inclusive metiéndonos a, a postemporada, ¿no? ¿Qué podemos esperar de Jimmy Garoppolo? Pues Jimmy Garoppolo es una moneda al aire, semana tras semana. Semana tras semana no sabemos qué vamos a ver, si al coreback que nos puede ayudar a ganar o al coreback que nos va a echar a perder las cosas. Pues los días de Garoppolo están, están contados y ese pase a Brandon Ayuk donde lo tiene solo en la zona pues, media para el primero y diez y se la vuela y ver la reacción de Shanahan. Creo que Shanahan ya... Se le acabó la paciencia con Jimmy Garoppolo y hasta donde llegue en este año. Y se acabó la historia de Garoppolo en San Francisco. Habrá que ver qué va a hacer la directiva, qué va a buscar. Hay opciones. Estaron Rogers, habrá lana. Veremos si se le mete toda la lana ahí, a pesar de las esquinas que tenemos. Y cómo se puede negociar contratos como el de Bosa o el de Divo Samuel, que son jugadores que no podemos dejar ir. Podría ser Russell Wilson, yo creo que Russell Wilson no quiere venir a San Francisco. Para los que dicen que Trey Lance ya lo metan, miren. Eh, Aaron Rodgers acaba de romper el récord de, de, de Brett Favre, de más touchdowns en la historia de Green Bay, y él lo dijo. Tres años detrás de Brett Favre en la banca dieron resultados. Ah, que no se les olvide, Carlos Rogers estuvo tres años en la banca aprendiendo de Brett Favre, no, eh, Patrick Mahomes estuvo dos años atrás aprendiendo de aprendiendo de Alex Smith, pero todos son procesos y todo lleva sus tiempos. Ahora, eh, hasta bueno, hay muchos ejemplos, pero Trey Lance viene de una universidad de, de, de, de segunda división. Viene de un año de no haber jugado colegial. Miren, meter a Trey... Para todos los que dicen que ya metan a Trey Lance... Lamento decirles que meter a Trey Lance no es la solución. Y menos ahorita. O sea... Estamos a, tres juegos de a dos juegos de, te de terminar la temporada regular. Tal vez un tercer juego, tal vez. ¿A qué lo van a meter? ¿A que corra? Como loco por todos lados. Este... Y, y lo puedan volver a lesionar como lo lesionaron los cardenales no no tenemos decirles que todavía no tal vez el próximo año y ya en un sentido de urgencia pues podremos ver a Trey Lance y ver hasta dónde nos puede llevar o qué tanto puede hacer con la ofensiva y yo estoy seguro que Trey Lance en su primer año va a cometer muchos errores errores como los que cometió contra el de Arizona no el pase ese que puso interceptado eh, cosillas que, que, que, que se le van porque pues es complicado el sistema de de Kyle Shanahan eh, si por ejemplo tú a eh, eh, de los delfines que viene de una buena universidad le ha costado mucho empezar a carburar en la NFL imagínense a Trey Lance, es todo un proceso ahora Trey Lance necesita un buen mentor Jimmy Garoppolo le puede enseñar de sistema y le puede ayudar a aprenderse el sistema de, de Shanahan pues sí, la ejecución va a ser eh, chiste ¿no? dentro del campo, cuánto tiempo le puede llevar a nuestro coreback novato no lo sé, San Francisco vendió mucho del futuro por él inevitablemente en algún momento lo vamos a ver pisar el terreno de juego pero este año todavía no es el momento hay que tener paciencia yo sé que ya y sobre todo en estos tiempos de las redes sociales y, y, y la media y todo esto queremos de resultados todo es respuesta rápida like like like de todo no hay que tener paciencia porque todo es un proceso y lo de Lance es todavía un proceso un poquito más largo esta temporada vamos a ver hasta dónde puede llegar san francisco eh, ...se complicó todo, yo se lo comentaba a algún amigo... A ...algunos cuates por ahí... ...no, o sea, perder... ...ganarle a Titanes era, era... ...era facilitarnos completamente la vida... ...y nos pusimos nuevamente... ...el pie y nos disparamos en la pata nuevamente... ...¿por qué? Pues ...porque miren... ...para muchos... Eh, ...porque se ha estado desatando todo esto, ¿no? De, ¿qué necesitamos para calificar a Playoffs? Y, ...y si ganaron los Rams ya no calificamos... ...ok, miren... ...de entrada perder con, con los Titanes nos complicó la vida... Además, pues con eso ya los vaqueros aseguraron su lugar en playoffs, ¿no? O sea, además le dimos el pase a los vaqueritos a playoffs con nuestra derrota. Además ganan los Rams y los Rams ya con esto, eh, San Francisco no tiene ninguna posibilidad de poder siquiera aspirar a ganar la división. San Francisco va a pasar como tercer lugar de la división, sí o sí, ¿no? O sea, ya no hay manera. Um, de ahí partimos porque dicen... Bueno, si San Francisco gana los dos juegos que siguen... ...ya calificamos a Playoffs. Pero tengo que decirles que no, no, no, no, no, Miren, si San Francisco... ...gana los dos juegos que siguen... ...todavía dependemos de resultados. Empezando por el de hoy... ...porque si los Santos ganan hoy... ...si los Santos le ganan a los Delfines el día de hoy... ...aunque San Francisco gane los dos que siguen... ...no tiene Playoffs. A menos que ya sea... ...tanto los Santos o Filadelfia... Pierdan alguno de los que le queda, ¿no? A Santos todavía le queda Carolina y Atlanta. Y a Filadelfia le queda Washington y Dallas. Entonces, si hoy gana nuevo Orleans, San Francisco tiene que ganar los dos que quedan y esperar que alguno de ellos dos, tanto los Santos como las Águilas, pierdan alguno de los que le queda. Y San Francisco tiene playoffs. Si los Santos pierden hoy y San Francisco gana los dos que siguen, ya tenemos playoffs, ya tenemos playoffs sí o sí. Aunque pase lo que pase con Santos y con Filadelfia, si hoy pierde Santos y San Francisco gana los dos que sigue, ya estamos en playoffs, ¿no? Pero les digo, dependemos de resultados, empezando por el de hoy y de la noche. Ahora, hay otros escenarios que tenemos que revisar. Voy a tratar de explicárselos ahorita, pero en Canal 49 se los trataré el jueves de hacer un poco más claro. Pero miren, vámonos a otro escenario. Ese es el escenario de San Francisco ganando los dos juegos, ¿no? Eh, que eso es lo que necesitamos para calificar. Ahora, supongamos que San Francisco, eh, porque quedan dos partidos: que es el de Tejanos y es el de los Rams. Vámonos a uno, a otro de los escenarios. Supongamos que San Francisco le gana a los Tejanos, que tampoco está tan fácil porque pues, los Tejanos sorprenden ganándole chido y ganándole bien a los cargadores, que ya eran un equipo que estaba buscando un spot en playoffs y parece que con esto pues, ya no les va a alcanzar. Tejanos gana 41 contra no sé qué a los, a los, a los cargadores Y entonces no va a estar fácil porque también es en Houston um, Pero supongamos que San Francisco le gana a Tejanos Y se le ocurre perder contra los Rams Bueno, la cosa estaría así, más o menos Si ese escenario se da, lo que necesitamos Y, y supongamos, supongamos que hoy gana Nuevo Orleans A ver si me siguen el viaje Hoy gana Nuevo Orleans y San Francisco le gana a Tejano y pierde contra Rams. ¿Qué necesitaríamos ahí para calificar? Pues de entrada, eh, que Filadelfia pierda los dos que le quedan. Si eso pasa, San Francisco califica aún perdiendo contra Rams. Si no, eh, que, que Nuevo Orleans, bueno, si pierde Filadelfia y Nuevo Orleans los dos, pues ya pasamos, aunque pierdamos contra Rams y le ganemos. Es más, perdiendo los dos, si pierden todos Nuevo Orleans y... Y Filadelfia estamos en playoffs, ¿no? Pero eso es muy difícil que pase. Entonces San Francisco le gana a Tejanos y pierde con, con los Rams. Necesitamos que Filadelfia pierda a los dos. O que los Santos enrachen, ¿no? Que los Santos ya ganen los tres. El de hoy y los dos que siguen. Y Filadelfia pierda al menos uno de los que le quedan. Y entonces San Francisco se mete a playoffs. Del otro, del otro, el otro caso que podría suceder es ese también. Supongamos que San Francisco pierde con Tejanos. Pero le gana a los Rams, entonces también si Filadelfia y, y Nuevo Orleans pierden los dos que siguen, pues ya estamos. Pero si Nuevo Orleans gana a los dos que le quedan y Filadelfia pierde alguno por ahí, también ya estamos en playoff porque inclusive cuesta, no cuesta, vale más el de, el, de, el de Rams porque es divisional, es de nuestra división, eso nos daría una ventaja. Tan raros los criterios de desempate, pero miren, la cosa es esta. Supongamos que ninguno pierde o terminamos con récord igual. Santos, Filadelfia y San Francisco. Estamos fuera de playoffs. ¿Por qué? Porque tienen mejor récord divisional, las Águilas y los Santos. Y calificarían como segundo lugar de su división. Nosotros seríamos tercero. Y eso cuenta... Porque muchos dicen, es que ¿por qué? Si quedamos con el mismo récord que Filadelfia y les ganamos, sí. Pero los criterios de desempate, los principales son esto. Récord divisional y posición en tu división. San Francisco al pasar en tercer lugar, o quedar como, como tercer lugar de su división, estaría en desventaja tanto con Filadelfia como con Santos. ¿no? En resumen, San Francisco necesita terminar con mejor récord que Filadelfia. Y aunque tenga el, el mismo récord que Santos, nos calificamos. Así de fácil. El jueves ya se los explicaré. Pero está complicada la situación, señores. O San Francisco se complicó innecesariamente. Sabíamos que Tennessee iba a ser un juego difícil. Pero se tuvo y se dejó ir por muchos factores. Y la verdad es que eh, creo que ya nos queda más que claro a todos que Garoppolo ya dio todo lo que tenía que dar. Lo único que lo puede salvar, desde mi perspectiva, es Super Bowl. Y creo que todos sabemos que eso es... Como soñar demasiado alto. No lo descarto porque miren, cuando íbamos 3-5 o 2-5, pues nadie pensábamos estar en esta posibilidad. Quisiera yo pensar y darle mi última, eh, ¿cómo se llama? Mi último voto de confianza al señor Jimmy Garopolo y al equipo en general. Porque estas esquinas están pal perro. La neta es que Josh Norman y Ambry Thomas nomás no... Eh, Mientras Fred Warner no esté jugando al nivel que debería tampoco. Eh, si Kyle Shanahan sigue esperando a que regrese Elaya Mitchell o que por ahí sane Rahim Monster para intentar correr más el balón, pues estamos perdidos. ¿no? Hay muchas cosas que están mal en el equipo. No tenemos un pateador confiable esa cuarta que se jugó Shanahan se pudo haber intentado un gol de campo con un pateador más confiable y Shanahan ya no confía en Robbie Gold y creo que ya ni ninguno de nosotros y eso también nos, es un punto que nos está haciendo flaquear, los equipos especiales están jugando muy mal, están permitiendo muchas yardas y, este, y pues hay muchas cosas en los 49 en este momento que vimos contra los titanes que volvieron a salir ¿no? que nos hacen darnos cuenta que Además de lo de Jimmy Garoppolo, creo que, seamos siendo realistas, el equipo no está para, para competirle a Tampa Bay o para competirle a Green Bay. O para, tal vez Arizona sí, porque Arizona se está explotando, ya veremos los carneros. Pero al menos a los que yo veo fuertes, que son Tampa Bay y Green Bay, yo no creo que nos alcance. Si nos los topamos en el wildcard, alguno de esos dos, adiós. Tal vez a Arizona le podamos ganar, tal vez a los vaqueros les podamos ganar jugando como se ha jugado en otras semanas, porque el equipo puede jugar mejor de lo que vimos la segunda mitad de Titanes. No, la, segunda, la primera mitad la echó a perder Jimmy Jim. la segunda mitad el equipo en general. Si el equipo vuelve a hacer clic y ya no se desconectan, podríamos aspirar eso, pero yo veo difícil que le podamos ganar a los... A los gallos de a de veras esta, de esta conferencia, ¿no? No es desanimarlos, ¿no? Ni desanimarme yo, pero hay que también de repente ser un poco realistas y ver hasta dónde nos alcanza. Y creo que este año es lo más que nos puede alcanzar. Y eso a ver si nos alcanzamos a meter. Porque si por ahí se nos ocurre eh, calabacearla, pues ya que. Pero bueno, estemos al pendiente es hoy del juego de Miami contra Nuevo Orleans, Muchos me dicen, este... Hay que apoyar a Miami, que, pues miren, sí, pero también hay que ver, porque si Nuevo Orleans gana, pues igual nos conviene más que Nuevo Orleans ya se enrache, ¿no? Porque miren, San Francisco, como les repito, pensando que San Francisco pierda contra Rams y le gane a Tejanos, que es yo creo, uno de los peores escenarios. ya si pierde los dos, ya olvídense, no, ya es imposible que pasemos. Pero algo que yo veo muy probable que pueda pasar es ganarle a Tejanos y perder contra Rams, nos convendría que los Santos enrachen, porque si le ganan a Miami, yo no creo que sea tan difícil que le ganen a Carolina ni Atlanta. La verdad es que Carolina-Atlanta no traen con qué. Y creo que Santos está jugando mejor. Es muy probable que Santos gane los tres. Y Filadelfia tendría que perder uno. Y yo creo que contra vaqueros en la última semana, Filadelfia va a perder, porque los vaqueros todavía están peleando este, pues, un mejor lugar en los playoffs. ¿no? Pues ese es el escenario que veo yo más probable. San Francisco podría meterse así, entonces yo no sé. Ustedes díganme qué nos conviene más, ¿no? Si apoyar a Miami o apoyar a Nuevo Orleans. Pero bueno, señores, eh, ya me voy a poner en contacto ahora sí con, con los ganadores, ¿no? Eduardeando, que creo que ya me escribiste por ahí vi el correo, la verdad no te he podido contestar, amigo. Y Martín no se ha puesto en contacto, entonces vamos a dar esta semana a buen Martín que se ponga en contacto conmigo para también su cuadro de Young Montana. Y si no, pues haré otro sorteo para, para algún otro ganador. Este, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter e Instagram. Eh, ya saben que estoy en Twitch como Canal 49 este miércoles. Vamos a hacer streaming, vamos a platicar de lo que está pasando, a cotorrear, ¿no? a saltar un poquito el estrés. Este, y a jugar contra los texanos de Houston. Y este pues bueno gorrito navideño para el y el cuadro de Montana para Martín. Síganse uniendo a los miembros dorados de Canal 49. Por ahí me dicen que luego no les aparece el botoncito de unirse en su móvil. Está abajo, bajito ahí del lado izquierdo, en, la, en el PC, al lado del, del like y suscribirse y eso. Este, espero que con el tiempo se pueda arreglar esa onda porque ya le escribí a los de YouTube y no me dan respuesta. Vamos a ver qué pasa. Este Pero bueno, nos vemos el miércoles en Twitch. Para streamear, nos vemos el jueves en Canal 49 Para seguir hablando de esta temporada que aún no se acaba ¿no? Y tache, tache, tache completamente A los que dicen que ya se acabó la temporada y que ya se acabó No chavos, eso no es ser faithful Eso no es ser fan de los Niners Y eso no es apoyar al equipo Nos morimos hasta el último juego Cuando oficialmente nos digan estamos descalificados Aquí seguimos los que amamos estos colores Este logotipo Señores, les mando un abrazote, cuídense mucho. Este, espero que se la hayan pasado muy bien y ya casi estamos a fin de año. Nos vemos el jueves. de tomos de antemano. Les mando un abrazote a todos. Feliz año 2022. Esperemos iniciarlo con un juego eh, bueno de los 49 y playoffs. Que no tan menos ver un juego de playoffs. Cuídense mucho. Mucha buena vibra y ya lo saben. Go Niners.